Gracias, presidente. Señorías, aplaudimos la moción que nos propone hoy el Grupo Socialista para asegurar una planificación adecuada de las necesidades de personal médico, de enfermería y de otros profesionales para cubrir la demanda del Sistema Nacional de Salud, creemos que es necesario. Y en este aspecto hemos presentado esta enmienda de adición, porque si hablamos de planificación de profesionales de nuestro sistema de salud, pues nosotros creemos que es obligado hablar de mejorar la situación de precariedad que sufre el personal contratado, Gracias. El personal contratado en los servicios de salud. Las cifras hablan por sí mismas, verán el personal estatutario sufre 18 veces más temporalidad que el personal funcionario y la situación de eventualidad en los servicios de salud es superior al 40% según las estadísticas de las diferentes comunidades autónomas. Se llegan a dar casos escandalosos de personas con más de 200 contratos y hay que decir que la totalidad de las comunidades autónomas, que la totalidad de los servicios de salud, llevan a cabo la práctica de renovar con contratos eventuales a profesionales en puestos que son claramente estructurales. Todas las comunidades autónomas han acudido a la concatenación de contratos eventuales para cubrir puestos fijos de forma sistemática, renovando los nombramientos mensualmente, de forma generalizada durante años. Eh, la enmienda que presentamos es muy simple, insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 55 2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, al objeto de dar cumplimiento en, en sentencia del Tribunal de Justicia de, de la Unión Europea, en el sentido de que las necesidades de carácter permanente sean cubiertas con puestos o plazas de carácter estructural que los contratos y nombramientos de carácter interino y eventual no, que no tengan por objeto la sustitución de otro personal no puedan tener una duración de más de seis meses y que los procesos para la cobertura definitiva de los puestos de trabajo estructural se realicen en el plazo máximo de los seis meses posteriores a su cobertura de forma temporal. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia, afirma que la renovación de nombramientos de duración determinada genera una situación de precariedad y, y es que efectivamente la precarización de las condiciones de trabajo de los y las profesionales pues, supone un doble empeoramiento de la calidad del sistema. Por un lado, por su efecto sobre las profesionales, pues, sobre su salud y sobre su capacidad para el desarrollo profesional y personal y, por otro lado, sobre los usuarios y usuarias, porque la calidad de la asistencia prestada en condiciones de precariedad pues, no es la deseable. Con esta enmienda sabemos que no vamos a terminar con, con el contenido de esta enmienda, sabemos que no vamos a terminar con la situación de precariedad que se vive en los servicios de salud, pero qué menos, qué menos que cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso. Esperamos que el Grupo Socialista acepte nuestra enmienda, porque nuestro sistema de salud tiene que garantizar condiciones dignas y ajustadas a la legalidad a sus profesionales para proveer a la ciudadanía de unos servicios de salud de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.